Bienvenidos a otro video más Yo soy Rash, por si no me conocen Y si me conocen, bueno, pues... ¡Hola! El video de hoy, como vieron en el título, tenemos un video que me emociona demasiado Yo amo los hauls y ustedes lo saben Y esta vez vamos a probar la ropa de una youtuber súper famosa Que obviamente todo el mundo la conoce Y señores, cuando yo vi esto en chin, yo me emocioné demasiado Y por cierto, señores, hablando de mi corte de pelo tengo un video grabado que no sé si para este momento esté publicado, pero bueno, en ese video les hablé de mi corte de pelo y no sé si este vaya a salir primero. El hecho es que me lo corté. Si me siguen en Instagram ya lo habrán visto hace como dos semanas y estoy demasiado feliz. Solo que me crece demasiado porque estaba más corto, pero la verdad es que sí, me encanta cómo me queda. Pero bueno, volviendo al tema, déjenme contarles que Kimberly Loaiza sacó aproximadamente, creo que como 30 piezas, si no me equivoco. Eran bastante, en verdad, fue una colección bien grande. Yo obviamente no la pedí toda, pero pedí las que más me gustaron. Las vamos a ver, la vamos a probar y estaremos viendo qué tal la calidad, precio, todo. Entonces, bueno, ya paro de hablar, que mis introducciones son demasiado largas, siempre Y vamos a empezar con el video, yes Ok, la cámara me gusta más en este ángulo Y no sé si les conté, pero en este haul vamos a tener una que otra cosita que no son de la colección en sí Pero bueno, la había pedido y se las voy a mostrar, en verdad no son tantas, tantas cosas Pero estoy súper emocionada Y lo primero que pedí, obvio, pedí las cosas que siento que más se parecen a mí de la colección. Y obviamente que tenía que pedir sweatpants. Creo que pedí como dos. En verdad había en la colección ropa así como que un poquito más glam. Un poquito más sport. Me gustó eso. Que tenía como variedad. Y bueno. Eh, pues me pedí este. Que es blanco. La única diferencia. Por cierto. El ticket del sello de adentro sigue siendo exactamente igual. Lo único que cambia. Es que viene con una etiqueta. Que dice KL Parachin. La tiene... En blanco y en negro. Pero ya aparte de eso, ni siquiera la bolsa tampoco fue diferente. Solamente es lo único que trae de diferencia. Y señores, me pedí este sweatpant en size small. Eso sí me fijé. Los size corren grande. Bueno, no todo, pero los pantalones sí corren bien, bien grande. Esto me quedó gigante. No sé si me lo vaya a quedar para usarlo estilo así como oversize. Pero aparte de eso, la calidad está súper, súper buena. Me encantó. La tela se siente muy, muy suave. Es así como suave por, dentro, por fuera y por dentro tiene otra textura. La verdad, esto me gustó mucho. Lo único que a mí, ustedes saben que me encanta tener siempre mis bolsillos. Y este no tiene bolsillos aquí, sino que lo tienes aquí debajo. Pero la verdad, súper buena. Solo que si van a pedir algo así, pídanlo un poquito menos, a más chiquito. O sea... Pídanlo extra small, si son small, porque este small me quedó gigante. Por otro lado, yo me moría por tener de estas camisas. Si recuerdan en mi Instagram que estábamos de compra en Zara y puse algunas para que ustedes me ayudaran a elegir suerte que no escogí ninguna me gustan los cuadros que tienen está súper pesada la calidad señores, me fijé de eso la mayoría de cosas tienen una excelente calidad, súper súper buena y obviamente aquí el tiquecito de Kimberly Loaiza, esto me encanta principalmente ahora ya para frío me lo pondría así como que haciendo capas con otras ropas. Y el color de este está muy, muy bonita. Otra cosa que me gustó es eh, el broche. No son simplemente botones, sino que se abrochan. Y eso es un plus. Me gustó muchísimo. Y esta otra pieza también está súper recomendada. Por cierto, esta la pedí en size M. Pero esta quería que me quedara oversize. Y la verdad sí que me quedó así como que anchita. Este me lo pedí en size M. M, que estaba pensando, bueno yo estaba pensando que me quedara Oversight Pero me quedó muy Oversight Miren qué bonito, me encantó Este no me importa que me quede Oversight, me gustó bastante Miren cómo es, es una tela súper súper suavecita Y aquí tiene estas letras que dice Sell your soul Ok, y miren por dentro cómo es, es muy... Muy, muy suave, me encanta. Está súper, súper cool. Este sí tiene bolsillos y la verdad me encantó bastante. Ok, pasemos a los jeans. Estaba demasiado emocionada por este pantalón de aquí. Me gustó el diseño, así como el azul con el negro. Me gusta el corte que tiene. Este está súper, súper cool. Miren, está como si fuera gastado aquí, pero tiene la tela azul por dentro. Y la verdad estoy demasiado enamorada ahora mismo de este tipo de cortes de pantalones. Y señores, este me lo pedí en size M. La verdad me quedó bien, quería que me quedara como ancho y así me quedó. Me siento muy apretada y yo y la ropa apretada no, no somos amigas, yo no puedo andar incómoda por la vida. Entonces este creo que lo regalaré a alguien que sí le sirva, pero la verdad es que está demasiado bonito. Y de muy buena calidad Este otro jean que está aquí No está en la colección de Kimberly Pero está demasiado hermoso Este es de la línea Premium Yo amo con locura esa línea O sea, tengo otras cosas aquí que les voy a mostrar Que son de la línea Premium Y yo todo lo que pido últimamente es de la línea Premium Me encanta El punto es que me pedí este que me gustó bastante Y si ustedes me siguen en Instagram Y han visto últimamente mis outfits Todos son con este tipo de pantalones Así que ahora lo quiero en jeans Lo he comprado mucho en tela, en tela de suepan. Y ahora quiero jeans así. Miren qué bonita está este suetercito? Qué bonito, qué bonito. Es así, blanco con telitas como de lana. De verdad, muy, muy suave. Y me encanta esto de aquí, color lila. Muy, muy bonito. La verdad es que lo que yo pedí personalmente, todo lo que pedí, tiene muy buena calidad. Los precios estaban súper, súper bien. Y me gustaron bastante. Entonces, ahora sí, esto fue lo último. Pero tengo otras cositas por aquí que les voy a mostrar. Me pedí este pantalón. Es como si fuera tela de corduroy, creo que se llama. Pero en verdad de este no me gustó mucho la calidad. No está mala, pero está bien, bien finita. Y para el frío que está empezando a hacer, creo que a menos que no me ponga un legging por debajo, va a estar muy, muy fino. Miren qué bonito. Es así en este tipo de telas y yo le hago este doblez aquí debajo para que me quede así como que baggy pero un poquito más apretado abajo. La verdad me gustó bastante. Creo que sí me lo voy a poner con un legging cuando haga mucho frío y si me voy de viaje seguro que me lo llevo. Por otro lado, yo le dije a ustedes que yo estaba loca con este tipo de cuadros y camisitas así que obvio me pedí esto. Este vendría siendo como un crop, un hoodie tipo crop, miren. Y me encanta porque tiene bolsillos acá. Se abre hasta aquí No termina hasta abajo en verdad Abri Abierto Y miren qué bonito Este es en color verde Y por otro lado Me puse este En Instagram me preguntaron bastante por, por este outfit que tenía Bueno pues Les voy a dejar el link allí debajo Lo único malo de este es que pica O sea yo me lo puse eh, La semana pasada Que no estaba haciendo mucho mucho frío Y me puse como que una blusita así De tirito Y me picaba por ahí Maybe que si me pongo algo así como esto no me picaría. Pero la verdad está muy bonito. Está de muy buena calidad. Súper gruesecito. Lo único malo es que pica un chin. Por último, me pedí este conjunto que me gustó bastante. Miren qué bonito. Este es el pantalón súper, súper sueltecito. Me encantó. Esto es como si fuera lino. No es lino, pero es como si fuera. Me encanta que tiene estos bolsillos aquí delante. Y este es el topsito. Tipo como un blazer, pero no es blazer. Lo único malo... Es que se nota mucho el sostén Si a ustedes no les importa, está todo bien A mí sí me importa un poquito eh, Me lo tendría que poner con algún tipo de blusita por debajo Pero está muy, muy bonito Yo siento que está súper simple Pero a la misma vez es un outfit como que bien bonito Y se puede utilizar de una manera casual También me lo imagino, no sé, como en la playa un día No en la playa tal como para bañarme Sino como que si me voy para una casa en la playa Podría utilizarlo salir a cenar o algo así. Y nada señores que esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, suscríbanse y regalen un like. Y nos vemos en el siguiente video. les quiero mucho! ¡Bye!